Sí, bueno, eh, más podía haber sido seguro, ¿no? eh, pero es lo que tienen las carreras. Hay días que no, que, no, que no toca y hoy no ha tocado. ¿no? Eh, primer error eh, relativo ¿no? de todo el año. Los mecánicos están haciendo pit stops muy buenos todo el año y hoy es el primer día que se falla. Aún así, podium de Charles, hoy el coche en aire limpio. Creo que cuando he ido en aire limpio se hemos podido mostrar el buen ritmo que, que tenía el coche este fin de semana y... Y una pena por, porque tendríamos que haber acabado delante de los McLaren. Era un circuito, en teoría, complicado para vosotros... ...pero tampoco ha ido tan mal por ese ritmo que tú comentas. Ah, seguro que era un, era un día para... Minimizar para acabar a, No, era un día para haber acabado, yo creo... ...entre los cinco primeros delante de los McLaren. Y se nos ha ido complicando el fin de semana, ¿no? Desde la quali, pasando por la sprint... Hay que, ...no hay que olvidarse que hace 53 vueltas iba último. Eh, y al final hemos llegado... Hemos llegado sextos, hemos podido acabar mucho más adelante con un pit, con pit stop limpio, así que yo he podido intentar hacer todo lo que he podido. En la parada parecía que estaba lista la rueda, pero no te lo decían. Es lo que hay, son fallos, eh, probablemente el mecanismo también de la pistola, no solo eh, fallos de mecanismo ¿no? que, que hay que analizar y ver qué podemos hacer, pero insisto, los pit stop este año han sido todos eh, buenísimos y, y es el primer fallo que se comete y ya había podium para el equipo, así que no es un día tampoco para lamentarse. Batalla final con Daniel Ricardo complicadísimo adelantar. Con ese Mercedes que tienen es muy difícil pasar. Queda una... Había pocos adelantamientos en pista, yo creo eh, tenías que llevar una ventaja de rueda. Nosotros estábamos planeando salir delante de Ricardo después del pit-stop... ...y ir a atacar a Norris y hemos tenido que salir detrás y con una rueda muy parecida, ¿no? los dos en dura... Y... Y no ha podido ser. ¿El incidente entre Luis y Verstappen lo has visto, Luis, por el interior en Cox? Eh, lo he visto, sí. Un incidente de carrera, yo creo, lo que hay. Queda una carrera para el parón veraniego. ¿Qué esperas con el Ferrari? Uh, bueno, si el coche se comporta como se comporta aquí en Budapest, podemos eh, estar entre los seis primeros. Eh, ojalá podamos acertar otra vez con el setup, con que se adapte bien el circuito y podamos estar ahí. Gracias, Carlos. Adiós.